¿Correcto? Luego de esto, le damos la tecla de programación. Luego le damos la tecla de concierto. Marcamos la extensión en 8103. Volvemos y le damos la tecla de programación y a la tecla de concierto. Y ya, ese es el...